Vale, os pedirá autorización para, para grabar la sesión. Bueno, muy buenas tardes, eh, bienvenidos y bienvenidas al segundo taller de contraste con el ecosistema ciclista del informe Las cuentas de la bicicleta que estamos elaborando desde CONBICI en colaboración con GA21 y con el eh, apoyo de la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el marco de, de subvenciones para las actividades de implementación de la Agenda 2030 eh, hace apenas dos semanas celebramos el primer taller analizando la evolución del uso de, de la bicicleta en nuestro territorio, encontrando eh, las fortalezas y también los huecos en, en, los, en los datos. Y en, en esta queremos analizar la bicicleta desde otra perspectiva y es la, la economía y, y el empleo. Vale, para ello hemos preparado una serie de, de presentaciones que iré introduciendo a lo largo del, del taller y eh, al final Tendremos un espacio de debate, de interacción, mientras tanto podéis por supuesto dejar vuestras preguntas a través del chat que encontraréis en la parte inferior de, de la pantalla. Solo eh, destacar ¿no? cuál es el, el objetivo y por qué este proyecto está tan, tan vinculado con ese cumplimiento de los objetivos de, de desarrollo sostenible Y es que eh, desde nuestra organización, nuestro primer objetivo era analizar el impacto de la bicicleta desde tres perspectivas distintas, la social, la ambiental y, y la económica, y con dos eh, objetivos. El primero es justificar las políticas públicas necesarias para apoyar el desarrollo del ecosistema ciclista y de esas eh, políticas públicas. Hacerlo en ese marco de la Agenda 2030 eh, para posicionarla como una política palanca con capacidad para impulsar 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿no? Entonces, este espacio está pensado para enriquecer el estudio, para encontrar esos, esos huecos, esas eh, referencias. Eh, del, del sistema actual de, de datos, ¿vale? Este taller tiene pues un carácter eh, de trabajo colectivo y eh, lo que pretendemos es establecer un canal de comunicación transparente a través de, de vuestra participación y también voy a dejar ahora en el chat las, las eh, direcciones de correo electrónico tanto de, de Convici como del equipo técnico de GA21 para que cualquier comentario posterior a este taller nos lo podáis eh, transmitir también. Así que con esta breve introducción doy paso al, al equipo técnico que va a hacer eh, la introducción de, esa, de la economía de la bicicleta en, en España. Para ello, nos acompañan Miguel Mateos y Alfonso Sanz de, de CA21, y responsables de este, de este informe. Muchas gracias y os doy paso. Bueno, pues, pues muchas gracias eh, también por la asistencia, aunque claro, ya vamos flojeando porque nos acercamos a momentos críticos del verano. Y era previsible pues, que bajara. Espero que no sea por, por, el, por el taller primero, sino simplemente por esa presencia ya del calor inminente. ¿no? Y en ese sentido, recordar y reforzar lo que decía Laura, el carácter de, esta, de estas sesiones, que es presentar de alguna forma una revisión de la ...de la bibliografía, de las fuentes de información que vamos a utilizar y que estamos ya utilizando para calcular las distintas componentes de, de estas cuentas de la bicicleta, para estimar los desplazamientos, para estimar el valor económico monetario de, de la bicicleta y, y simplemente no debéis considerar que estas eh, estimaciones que estamos haciendo son las definitivas, sino una forma inicial de aproximarnos al gran problema con el que estamos eh, topándonos en cada uno de los pasos que damos, que es la carencia de una información fiable, completa y que abarque precisamente el objeto de estas cuentas, que es una visión de, en el plano de, del país completo de lo que está suponiendo la bicicleta en todas las facetas. ¿no? Y en ese sentido, pues eh, contemplar estas cifras pues, con esas cautelas de, de ser una aproximación y, y luego veremos, efectivamente, hay muchos interrogantes que eh, esperamos resolver también con vuestra ayuda. Pues si sí, ponemos... estoy ya la presentación que hemos preparado, ¿verdad? Sí, pues ahí está el título, es la economía de la bicicleta en España, entendiendo en este caso por economía esa faceta ya más monetaria, porque como sabéis nuestro enfoque de, de la economía es ecointegrador y estamos planteando que, que la economía abarca no solo lo monetario, sino también lo social y, y lo ambiental, ¿no? En, en esta ocasión lo que vamos a trabajar es dos elementos de, esa, de esos costes monetarios, que son los que tienen que ver con, con el, los desplazamientos y la movilidad ciclista y los que tienen que ver con, con toda la actividad eh, mercantil eh, que hay alrededor de, de la bicicleta. Antes de eso, vamos a pasar a, a ver cuáles son los precedentes que tenemos en hacer unas cuentas de este tipo y nos hemos percatado, pues, de que hay pocos precedentes y, en general, se trata de un enfoque algo distinto al nuestro. Hay el precedente de, de los, del Reino Unido, de, que es el documento de la izquierda, la economía ciclista de británica. Posteriormente, en 2013, pues, hay también un ejercicio semejante y, y la referencia más reciente en, esa misma, eh, en ese mismo enfoque, pues, es el, el de los franceses, el impacto económico y potencial de desarrollo del uso de la bicicleta en Francia. Estamos teniendo esas referencias, pero sabiendo que son distintas en algunos aspectos que ahora comentaré. El, el documento de la izquierda, eh, que es el estudio alemán, sin embargo, se aproxima algo más a lo que estamos haciendo, aunque con un eh, recorte de la ambición. La verdad es que nos hemos planteado una ambición quizá eh, desmedida para lo que son la, la capacidad de las fuentes estadísticas españolas, pero creemos que hace falta al menos saber cuáles son esas lagunas y esas carencias eh, disponibles para tener ese enfoque completo de, de la bicicleta. ¿no? Eh, en, ese, en el caso siguiente, en la diapositiva siguiente, veremos cómo otros tipos de, de análisis y de estudios también van a apoyar eh, con otras escalas. Estamos hablando en este caso de, del ámbito europeo y que nos permite pues, tener algunas estimaciones nacionales, pero claro, con, con menos precisión, eh, tanto en el caso de lo que es la economía general, los flujos económicos generales, como en el caso de la derecha, el tema de, del empleo relacionado con la bicicleta. Hay un estudio anterior eh, de 2014, pero digamos que estos tienen ese ámbito. Y luego también hay otros estudios eh, de ámbitos autonómicos que serán de referencia en nuestro trabajo. En, en relación a, al enfoque, para quien no haya estado en la primera sesión pero que no viene mal recordarlo, eh, nuestro, nuestra perspectiva en relación a, a la bicicleta y a las cuentas de la bicicleta pues tiene que ver en primer lugar con esa eh, necesidad de entender la movilidad ciclista globalmente es decir, no solo entender los desplazamientos, sino entender la fabricación del vehículo, la gestión del sistema, el mantenimiento de, de la bicicleta y la construcción de la infraestructura. Y algo que es más complicado todavía también en ese ciclo global pues es atender a los residuos ¿no? de, de, la, de la movilidad ciclista. Eso, digamos, sería el, la primera pieza de, de nuestro enfoque, el primer pilar, y el segundo es entender las eh, esferas de valor. Las esferas de valor eh, son la económica monetaria, es decir, entender eh, la, la parte de flujos monetarios que se producen alrededor de la bicicleta, lo ambiental y lo social, y cada una de estas esferas de valor, lo importante a, res, a resaltar es que, se miden en sus unidades de cuenta natural, es decir, no vamos a intentar eh, medir la, lo que cuestan las vidas humanas que se pierden en los accidentes de tráfico, porque eso es una orientación diferente. Vamos a, a medir lo que sí se pierde en términos pues, de, de daños a las propias bicicletas, o, o, pero, pero no poner un valor a elementos del medio ambiente, elementos sociales eh, o, o determinados aspectos que están encerrados en unas eh, unidades y unos parámetros eh, muy concretos. Por ejemplo, eh, los temas ambientales pues, tendrán sus unidades de valor en, en, lo, en la energía, en, en kilo gramos equivalentes de petróleo o en emisiones de CO2, pero no, no trataremos de convertir eso en, en dinero. ¿no? Y finalmente, pues yo creo que ya pasamos a, a lo que hemos eh, dicho, eh, precisamente eh, comentando que ese enfoque de externalidades que es el que haría traducir los impactos ambientales a, a euros, de la economía convencional, pues es un poco lo que nos diferencia de algunos de estos estudios mencionados. Tenemos el estudio francés, que buena parte del, del, de, los, de los costes que aplica son de eso, de, sobre la salud, en términos de contaminación o en términos de daños a las personas en los accidentes. Y sin embargo, pues el, el estudio alemán, Trabaja también en esta línea nuestra que es eh, coger los elementos fundamentales de, de la movilidad ciclista, las distintas facetas y eh, en ese caso pues convertirlos en euros, pero a través de, de, las, de los intercambios que se producen en, ese, en el sector. pues Entrando ya en... En la, en la presentación de estos primeros datos de, de estas cuentas que, que vamos a presentar y, y el repaso a las fuentes de información y a las estadísticas en las que, con las que estamos trabajando, como decía Alfonso, vamos a centrar nuestra intervención en, en dos bloques, el de los costes de la movilidad y el de la actividad económica alrededor de la bicicleta, hay otros aspectos que, que se tratarán en otras de las, de las ponencias de, en las, de las presentaciones de hoy, entonces para no solaparnos y, y por el tiempo que tenemos nos centramos nos en estas cuestiones. El primero de ellos, de los costes de la movilidad ciclista, eh, entendidas desde este enfoque de, de global en el que contemplamos el ciclo completo de vida, los, los elementos que componen estos costes serían, empezarían por la adquisición de los propios vehículos, de las, de las bicicletas, se incorporan los costes relacionados con su mantenimiento y reparación, eh, los eh, existen servicios de movilidad que utilizan las bicis, la alquiler de bicicletas o las bicicletas públicas que tienen un coste, tratamos de, de contemplar esos costes. También el relativo a, a la construcción de las infraestructuras necesarias y por último el, el, cuando las bicis, cuando los vehículos hay que achatarrarlos porque se convierten en un residuo y el tratamiento que, que se le da. El primero de estos elementos, el de las ventas e intercambios. La fuente fundamental es la del de informe que hace del sector de la bicicleta en cifras, AMBE, ya lo conocéis, se habló de él en, en la primera sesión y, y apareciendo en numerosas ocasiones porque es una de las fuentes más, más completas. ¿no? Nos habla del, del volumen de ventas del sector de la bicicleta y nos dice el, el número de bicicletas, las unidades que se han vendido y además las, las tiene clasificadas por tipologías y, y, y nos permite conocer cuál es el precio promedio de cada una de ellas. ¿no? Con lo cual, con esta fuente es bastante fácil llegar a, la, a un resultado en el que sabemos cuál es el, el dinero que, que se gasta en comprar bicicletas, en este caso en el año 2021, que fueron 1.546 millones de euros. Entendiendo que el volumen de ventas en, en ese año fueron 2.888, el resto del sector, eh, los costes que se asocian son 1.342 millones de euros, ¿no? que ahí englobarían cuestiones como las del mantenimiento de las que hablaremos luego pero bueno antes de pasar a esto voy a hacer un, un inciso no, no me quiero solapar con alguna de las intervenciones que va a haber luego pero solo para recordar que algunas de estas bicicletas que se venden son previamente importadas este gráfico presenta la evolución de cuáles han sido las importaciones de la misma manera que hay bicicletas que se fabrican en España que son exportadas y no son vendidas dentro del territorio nacional nosotros contemplaremos las que las que se venden en en España, aunque bueno, esto tiene que ver con, el, con la actividad económica también de la bicicleta. Volviendo sobre estos elementos de, de coste de, de la movilidad ciclista, empiezan a aparecer esos interrogantes de los que hablaba Alfonso al principio, porque cuando queremos extraer ya información sobre los, los costes de mantenimiento de las bicicletas, de mantenimiento y reparación, vemos que el, que el informe de AMBE, Hace un desglose en diferentes categorías que incluye componentes que se podrían asociar directamente con la reparación y mantenimiento, claro, del mismo modo que las, que las herramientas seguramente. Pero aquí eh, las cifras que se dan ya hacen referencia a ventas internas al canal de distribución, no son ventas que se hacen a, a las personas que utilizan la, la bicicleta. ¿no? Entonces aquí hace falta ya encontrar una forma de, de ver cómo se traduce esto en, en, en los costes, en la, cómo se repercute en, en los costes en los que incurren las, las personas usuarias de la, de la bicicleta, porque estas cifras no son directamente aplicables a, a ese volumen de negocio que habíamos comentado antes. Eh, buscando formas de, de resolver esta, esta, este interrogante, pues nos encontramos con otro, porque acudimos a las estadísticas. Es la, a la estadística estructural de empresas del INE, del sector industrial y servicios y, y vemos que hay un, uno de los de, de los elementos de esas estadísticas hace referencia a la fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad nos da el número de empresas el personal ocupado la cifra de negocio pero claro eh, trata en un mismo lote la fabricación de bicicletas y la de, de vehículos y en el caso de la reparación eh, Dedica parte de sus estadísticas a, a reparación de, de automóviles, de aeronaves, de, de ferrocarriles, etc. Pero luego tiene una categoría que habla de reparación y mantenimiento de otro material de transporte, donde sabemos que estará la reparación de bicicletas, pero no permite desglosar exactamente lo que corresponde a, a las bicicletas. De manera que no, no resolvemos ese interrogante completamente. Por lo que creemos que seguramente una aproximación mejor a todo esto es hacerlo de, de abajo arriba estimando cuál es el coste de mantenimiento de, de los diferentes tipos de bicis, quizá englobando las que podríamos decir convencionales y, y separándolas de las eléctricas, eh, que sabemos que tienen un mantenimiento, difer mantenimiento diferente por las, por las baterías, y a partir de ahí, conociendo el número de bicicletas que tenemos, pues aplicar estos, estos costes unitarios. Esta sería una manera de, de resolver ese interrogante. Bueno, si continuamos con, con otros de los elementos de, de coste relacionados con la movilidad, Ciclista, eh, como decíamos, están los, los costes de, de los sistemas de bicicletas públicas. Que, como explican en el, en el informe anual que hace el Observatorio de la Bicicleta Pública en España, lo que ocurre es que, que la gran mayoría de estos sistemas sistem funcionan con sistemas de gestión indirecta privada, no los gestionan los organismos públicos directamente. Entonces, no siempre es sencillo eh, conocer los, los, las cuestiones económicas, con, con no, no, no sé. No se, tiene, no se tiene la suficiente transparencia muchas veces o, o no, se, no se está seguro de realmente todo lo que está englobado en cuando se expresan los costes de estos sistemas. Pero bueno, aún así, contamos con la información que da este, este anuario este, del observatorio que nos habla de los costes por bicicleta y año de los sistemas que estaban en funcionamiento en 2019, que habrá que, que actualizar para año de referencia que será el 2021, que como vemos es con un promedio de 1.520 euros por bicicleta y año. Y como vimos en, la, en el primero de los talleres, conocemos cuál es el número de bicicletas que, está, que, es, que, que, que hay en, estas, en estos sistemas de bicicletas públicas. ¿no? Por lo tanto, podemos eh, hacer el número global de, de esta partida de coste. Lo que no es tan fácil, vuelve a aparecer este interrogante, es eh, lo que tiene que ver con el alquiler de, de bicicletas, ya sea para, para excursiones, para, para turistas, que, que pasan o visitas que se hacen a, a ciudades, porque la única fuente de información que ahora mismo hemos detectado vuelve a ser esta estadística estructural de empresas en, en este apartado que tiene que ver con el alquiler de artículos de ocio y deportivos, donde sabemos que está el alquiler de, de bicicletas, pero también hay otra serie de, de artículos de ocio y deportivos que no tienen nada que ver con la bicicleta. Así que habrá que, que buscar una manera, quizá nos podréis ayudar en ello, de cómo encontrar... Eh, lo que tiene que ver con la bicicleta respecto a este, a este negocio, ¿no? a estos costes. Infraestructura ciclista. Aquí tenemos información proveniente del de observatorio de la bicicleta, que es verdad que, que maneja una fuente limitada de, de municipios y de territorios para, para obtener su información, pero que, que nos da al menos unos ratios clasificados en función de, de los tamaños de, de los municipios, de la población de cuál es la inversión en políticas de movilidad eh, ciclista en, en los diferentes municipios. Eh, en ausencia de esto, lo que habría que hacer sería ir investigando uno por uno lo, los gastos que han hecho los municipios en, en cada uno de estos años, en, cuando rinden cuentas de en qué han gastado sus presupuestos, para ver cuál ha sido esa inversión, que es un, es un trabajo ingente, claro, que no, no se podría llevar a cabo en el marco de este estudio. Pero bueno, lo que podemos hacer es, como además este observatorio luego realiza un desagrega este... Este gasto en políticas de, de la bici, en sus diferentes componentes, que algunas de ellas tienen que ver directamente con, con el reciclable o los eh, aparcamientos para bicicletas y su mantenimiento, que es lo que consideramos la infraestructura necesaria para que se produzca la movilidad ciclista, pues eso nos permite hacer una estimación. Una estimación eh, sacando el ratio de, de, de ese... ...de ese ratio global de políticas, sacando el que corresponde a las infraestructuras ciclistas y aplicándolo a todos los municipios españoles en función de su tamaño, nos permite obtener este, este dato de 50 millones de euros en, en inversión para infraestructura ciclista en el año 2020 del cual 4,5% corresponde al mantenimiento de esas infraestructuras que sabemos que realmente será en todo caso un, un techo porque entendemos que muchas de las, de las ciudades que han participado en este observatorio son, son ciudades con una cultura ciclista consolidada donde probablemente se invierte más de, del promedio de otros territorios ¿no? y y con este techo, pues habría que ver cómo, cómo podemos ir aproximándonos cada vez más a una, a una cifra que, que quizá represente de una manera más fidedigna cuál es esa inversión en, en infraestructura, teniendo en cuenta las dificultades que ya comentamos en el primer taller para conocer exactamente cuál es la infraestructura ciclista en, en los diferentes territorios españoles, ¿no? Y por último, otro, otro interrogante más, el que tiene que ver con el desguace, porque sabemos que, que hay bicicletas que dejan de utilizarse, muchas veces acaban en, en nuestras, donde compramos nuestra nueva bici y, y van al mercado de segunda mano, pero otras veces no sabemos muy bien cuál es el procedimiento por el cual se, se desguazan y, y en muchas ocasiones simplemente se quedan abandonadas en, en los aparcabicis y... Y obtener información sobre esto es, es difícil porque esta, esta cuestión está condicionada por aspectos de, de normativa que dificultan la retirada y porque esto se hace un poco a... Bueno, también hay unas cuestiones que tienen que ver con las ordenanzas de los diferentes territorios, en fin, y no existe información realmente, al no existir un punto en el que se haga exclusivamente el desguace de bicicletas, sobre cuál es el, el volumen de bicicletas que, que se desguacen, por cuál. Tendremos que hacer algún tipo de, de aproximación estimando datos sobre esto. El segundo de los bloques del que íbamos a hablar tiene que ver con, con la actividad económica alrededor de la, de la bicicleta, que fundamentalmente tiene que ver con la fabricación de bicicletas y con esos otros sectores asociados a la, a la bici en los que se produce actividad económica. El primero, las fuentes de datos son, son bastante buenas y actualizadas muy regularmente, que son las del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del que seguramente nos van a hablar además después, así que no me voy a detener mucho, simplemente para decir que en 2021 se produjeron 332 casi 333.000 bicicletas en, en España y que supone un crecimiento notable respecto a años anteriores. En esta diapositiva presentamos las, el, la información sobre las seis principales fábricas de bicicletas que existen en España, que en total emplean a un total de, de 623 personas y facturan 234 millones de euros. Como decíamos antes, parte de esas bicicletas se venden aquí, otras se exportan. Y las otras actividades con la bicicleta son, son algo más complicadas de, de aprender, digamos, de, de de conocer porque tienen que ver mucho con, con el gasto en el que se incurre o en, en alojamiento, en, en restauración y otro tipo de, de gastos de, de transporte o de otro tipo cuando se hacen excursiones ciclistas, cuando se hacen viajes de cicloturismo, cuando se utiliza la bicicleta para, para otro tipo de fines, ¿no? Contamos con información de esta base de datos del Ministerio de Cultura y Deporte que nos habla del gasto total de, de los viajes de los residentes en España que realizan, que viajan por motivos vinculados al deporte, 728,3 millones de euros en 2021 y también tenemos el gasto de los turistas internacionales que viajan, que vienen a España también por motivos vinculados al deporte, 650,7 millones de euros. Pero claro, motivos vinculados al deporte son de todo tipo. Puede ser para practicar deporte, pero puede ser para acudir a un evento deportivo. Entonces tampoco nos, nos dan una información muy fiable. Pero dentro de esta base de datos sí tenemos un, un, un capítulo en el que se da información sobre el gasto total asociado a los viajes, en este caso de los residentes en España, en los que sí se realizaron actividades deportivas. Pero claro, lo clasifican de una manera que no nos permite saber exactamente qué corresponde a la actividad del ciclismo. Porque... Si bien eh, desglosa en una determinada número de actividades, el ciclismo no es una de ellas y intuimos que estará metido dentro de este capítulo de otros deportes al que le asignan una cifra de, de 2.010 millones de euros en, en 2021. Otra de las fuentes que, que conocemos para este tipo de, de actividad económica tiene que ver con uno de los informes que mencionaba Alfonso al principio, el del impacto económico del, ciclo, del cicloturismo en Europa, de la Fundación de, de Cajabeyles y las vías verdes, que hablaba, esto es un promedio europeo, el, el cicloturista medio gasta 57 euros al día y, y en total 439 porque hace un promedio de 7,7 días de, de viaje. Y, y se desglosa el, el gasto de esta manera, 40% bueno, en alojamiento, 30% en comidas y bebidas, 30% en compras, transporte y actividades. Y, y concluye con un cuadro en el que compara cuál es el impacto económico en los diferentes países, en el que a España le, le asigna un impacto en el año 2014. Estos datos no están actualizados y habría que estimarlos, habría que llevarlos a, a la fecha de referencia, 2021. Y habla de 1, 600, más de 1.600 millones de euros en, en el caso de, de España. Bueno, con esto concluimos la, esta primera presentación de fuentes y de, y de datos que, como veis, pues, pues no está exenta de, de muchos interrogantes, como decía Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias Alfonso y, y Miguel. Como siempre nos habéis dado ese marco general, en el caso de este taller como veis hay muchos más datos eh, disponibles, aunque también encontramos esos retos ¿no? como el, el desglose o... o... Bueno, o, o el impacto del, del turismo, ¿no? que es solo eh, una gota en este, en este mar de, de datos. Eh, ahora, estaba prevista la intervención de, de Conevi... No he podido eh, contactar finalmente eh, con, con Manuel, eh, pero sí que me gustaría dar eh, un dato de, de, de la posición de, del Estado respecto al, al comercio internacional de, de la bicicleta y es que el pasado 3 de, de junio, coincidiendo con el Día Mundial de la Bicicleta, Eurostat eh, publicó el top 3 de las eh, países es, que exportan bicicletas eléctricas ¿no? y, y curiosamente eh, españa fue es quien lidera con 455 unidades por delante de Alemania y Portugal espero que Conebi nos pueda acompañar en otro de, de los eh, de los talleres o bueno o incorporaremos sus datos a través de, de una reunión paralela para el para el informe. Así que voy a invitar en este marco también del, del cicloturismo a nuestro siguiente eh, ponente que nos viene a hablar precisamente de la bicicleta como, como industria, pero sobre todo como vector del, del turismo en nuestro territorio. Él es eh, Ricardo Blanco, jefe del Área de Turismo Sostenible en la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo y del Ministerio de Comercio y, y Turismo. Además, eh, es, él ha colaborado en, en varios estudios que se han hecho sobre el perfil cicloturista eh, en el estado, Participó en la elaboración de la estrategia estatal de la bicicleta como, como parte de, de, del, del Ministerio y por lo tanto ya es un, un aliado del, de todo el ecosistema. Es un placer tenerte aquí, Ricardo. Así que Hola. bienvenido. Muchas gracias. Gracias, eh, Laura. Y encantado de estar eh, con, con, todos, con todos vosotros. En... Creo que tocaría hacer una breve intervención sobre el tema turístico y también eh, quizás eh, compartir una, una pequeña presentación. Mm, así que eh, creo que voy a compartir la presentación. Vamos a ver si me sale bien. Eh, ¿Me confirmáis que se está viendo en pantalla? Sí, Ricardo, si ves, solo tienes que dar pantalla completa y espérate a ver si presentación, eh, un momentín. desde el principio, ahí está, se ve, ¿no? Perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, eh, un poco contar cuál es nuestra misión. La misión de la Secretaría de Estado de Turismo con respecto a cualquier producto turístico y más concretamente con respecto al cicloturismo es ayudar al sector privado y a las comunidades autónomas a crear ese producto de cicloturismo con criterios de calidad y sostenibilidad. De tal manera que seamos capaces de agrupar el conjunto de equipamientos, vías, caminos, ya sean vías verdes, caminos naturales, otros itinerarios eh, que son usados por los practicantes de la bicicleta y agrupar en torno a esos itinerarios los servicios turísticos e interpretativos y culturales que hay en torno a esos recorridos para proponer al turista, ya sea internacional o nacional, Recorrer España en bicicleta y disfrutando de paisajes a través de una serie de itinerarios que eh, tienen adheridos una serie de equipamientos, ¿no? Bueno, que ya sean equipamientos turísticos, eh, públicos o privados, ¿no? Te amo. ¿Sí? ¿Se oye bien? Bien, pues eh, es, es un poco nuestra, nuestra misión y en ese sentido lo que, lo que nos gustaría es eh, trabajar con todos los actores implicados en el ecosistema del, del producto cicloturismo eh, para luego eh, ofrecer eh, esa, eh, a los turistas esa combinación de servicios turísticos y a través de nuestra red de, de oficinas españolas en el extranjero y con la participación de cada una de las comunidades autónomas llegar al consumidor, ¿no? llegar al, al final al, al turista, al cicloturista con distinto grado de especialización pero llevar, llevarle toda la, la oferta de cicloturismo que, que pueda haber en, en España. Bueno, que hasta ahora que hicimos, muy rápidamente, por pasar revista, pues hicimos un estudio de demanda de cicloturismo en el año 2006 en las vías verdes, que está colgado en la página web de la Fundación Ferrocarriles. Luego hubo en el 2009 un acuerdo del Consejo de Ministros para trabajar sobre los itinerarios remotorizados. Pues España ha ido viniendo, viniendo a, a, haciendo algunas acciones de, de promoción con la barca vías verdes con la Fundación Ferrocarriles Españoles y, y, y impulsando el cicloturismo con distintas comunidades autónomas y luego en el 2018 hicimos una recopilación de cuáles eran los itinerarios ciclistas, los, los paquetes turísticos que incluían recorridos de cicloturismo en España eh, vendidos por, por operadores extranjeros, para darnos cuenta un poco de cuáles eran los factores limitantes eh, en la gestión de los caminos naturales y las vías verdes como equipamientos para el cicloturismo y luego para identificar qué, qué experiencias de cicloturismo eh, teníamos como referencia como ma de mayor éxito comercial. Entonces, bueno, eh, después de eso, sabéis que en los últimos dos años hemos recuperado la figura de los planes de sostenibilidad turística en destinos, y, de, y que recientemente se ha creado un programa de experiencias turismo España y que ambos son, ambos programas eh, económicos, porque son, son inyecciones financieras, pues eh, son oportunidades para desarrollar el producto de cicloturismo y que en los últimos años también hemos eh, trabajado con todos los actores implicados en la estrategia estatal de la bicicleta, que es una hoja de, una hoja de ruta para promover el cicloturismo en, en España. Bueno, creemos que es un buen momento para montar este producto de cicloturismo porque las administraciones públicas ya llevan varios años apostando por el cicloturismo. ¿no? Se ha hecho un esfuerzo in inversor considerable en la creación de, de vías ciclables, ¿no? tanto en ciudades como en el medio rural. El escenario post-pandemia pues, eh, también es favorable a que la demanda uh, utilice la naturaleza y estas, eh, estos itinerarios, de ciclismo como posibilidad para, para todo tipo de actividades eh, turísticas ¿no? aparte la irrupción de la bicicleta eléctrica pues amplía la demanda potencial de tal manera que el cicloturismo es uno de los productos que puede ser más sostenibles por los cuales España puede, puede destacar ¿no? y además el cicloturismo al, al al facilitar el recorridos amplios, pues es un producto que es muy interesante para vertebrar destinos turísticos. Estábamos hablando de que un destino turístico normalmente se identifica con un municipio, pues Benidorm, Salou, la Sierra Norte de Madrid, bueno, pero pues el cicloturismo puede conectar estos destinos, ¿no? Y bien, entonces eh, ahora mismo disponemos de mecanismos de financiación extraordinaria para enfocar este, este producto. Y además eh, en los últimos años ha aumentado la venta de bicicletas y la electrificación de las, de las bicicletas, ¿no? por eso es un momento idóneo. Hay diversidad de segmentos de, de público consumidor, de cicloturistas y empezaríamos con el cicloturista puntual, aquel que utiliza los caminos naturales, las vías verdes eh, desde el punto de vista familiar para dar paseos de bicicleta pequeños o de una jornada o media jornada. Luego está el cicloturista vacacional que se mueve eh, por estos equipamientos de vías verdes ya con, con un cierto equipamiento de cicloturismo para, para realizar esos viajes eh, utilizando esas vías verdes y a lo mejor está cuatro o cinco días recorriendo esos itinerarios tendríamos otro perfil diferente que es el, el ciclista que utiliza las bicicletas de montaña para recorrer distintos territorios, lo hace a través de pistas, de senderos y ya también tiene su cierto grado de preparación Tendríamos luego el, el ciclista de montaña deportivo que utiliza las zonas de bike parks o las zonas de enduro como la zona cero de, de Ainsa para disfrutar de este deporte ya es un ciclista más especializado. Luego tendríamos el ciclista de, de carretera que le gusta practicar este, este, esta modalidad pero bueno, va, va tranquilamente a su aire y luego el ciclista de carrera deportivo que es el que viene con equipos eh, de, deportivos a, a preparar la temporada, como ocurre, por ejemplo, en las Islas Baleares, que preparan mucho las temporadas ciclistas en estos territorios. ¿no? Tendríamos luego también el triatleta, que es un deportista especial y que utiliza la bicicleta, pero con otros, otras motivaciones. Y luego, finalmente, el ciclista urbano, que es aquel que quiere recorrer las ciudades con, con una bicicleta eléctrica o, o, o normal, para recorrer los recursos turísticos de esos territorios. Como veis, que casi son, pues eh, hemos visto, eh, 8, 8, 4 y al final eh, son muchos tipos de ciclistas diferentes, ¿no? Son saben 12 tipos de, de ciclistas que además utilizan distintos tipos de bicicletas, eh, desde las eléctricas, las bicis urbanas, las de paseo, las gravel, es decir que el, el mercado está ahí para que podamos orientarle bien una oferta adecuada, ¿no? Y la oferta eh, pasa por tener una buena red de kilómetros de caminos naturales y de vías verdes, que en España estamos hablando de más de 12.000 kilómetros de, de esas vías eh, ciclables, ¿no? que en el futuro va a crecer más como consecuencia de las inversiones que se están haciendo, por ejemplo, en los planes de sostenibilidad turística o también por las administraciones autonómicas. ¿no? Y bien, eh, con esa red de, de senderos pues podemos trazar eh, una red de itinerarios ciclistas como conocéis todos, como son los itinerarios Eurovelo, que nos permitan conectar con itinerarios europeos y que permitan traer a, a ciclistas, a turistas que puedan venir directamente de estos países eh, directamente en, en bicicleta. ¿no? El análisis que hicimos eh, hace ya cuatro años eh, sobre los paquetes eh, que, en los que los operadores extranjeros ofrecían España en sus páginas web pues resultaba que teníamos 256 operadores de cicloturismo de distintos países, entre ellos pues España, Estados Unidos, Francia, estudiamos distintos países, y fijaros que de esos 256 operadores, 160 operadores turísticos, es decir, agencias especializadas en cicloturismo, ofrecían cicloturismo en España. Fijaros, el 63% no está, no está nada mal y en total ofrecían 100, eh, 1.118 eh, rutas distintas, ¿no? eh, paquetes de alguna manera eh, diferentes. De hecho, 214 en, en vías verdes. ¿no? Esto es, es interesante eh, porque pone de relieve el esfuerzo que se ha venido haciendo en tener a punto estos equipamientos y también en hacer la promoción correspondiente. ¿no? Y bien, pues eh, tenemos estos son los los itinerarios, la tipología de viajes de, de turismo en bicicleta en España, desde viajes autoguiados eh, donde pues, la, los ciclistas aficionados sí. se descargan eh, su track y eh, bicicleta viajes de, de una semana organizados por agencias de viaje, viajes de larga duración de más de nueve, eh, de nueve días de, de estancia, con ciertos distintos grados de dificultad y usando distintos tipos de, de alojamientos ¿no? pero predominan eso los viajes autoguiados y los viajes de, de, una, de, una, de una semana aunque luego también hay eh, viajes de más duración las temporadas claves son eh, primavera y otoño, ¿no? por la correspondencia con la climatología benigna ¿no? de muchas zonas de, de España ¿no? y bueno eh, en realidad se aprecia una tendencia a alojarse en, en hoteles de tres y cuatro estrellas y el alojamiento es un elemento clave de la, en la mayoría de las rutas itinerantes, para lo, para lo cual es muy importante que estos alojamientos estén eh, formados y preparados para acoger a esos cicloturistas que tengan las dependencias adecuadas para el cambio de bicicletas, lavado, reparación, eh, lavado de ropa, descanso de ciclistas, menús de ciclistas, información eh, específica de los itinerarios que puedes encontrar alrededor de alojamientos. esto es muy importante. Y sobre todo que en los territorios, en las comarcas en donde haya este, que apuesten por este producto, pues apuesten por crear una red de itinerarios ¿no? que permitan eh, para ese ciclista que va a estar eh, un fin de semana o tres o cuatro días, estancias cortas, eh, conocer la comarca eh, a través de la bicicleta. Entonces, ahí necesitamos una mayor coordinación con los ayuntamientos para desarrollar esas redes en cuanto a señalización, en cuanto a equipamientos, eh, áreas de descanso, sombra, eh, puntos de agua y que esos itinerarios sean suficientemente atractivos. No vale cualquier itinerario. Se, sería bueno que hubiera itinerarios tematizados eh, con, eh, que se fueran atractivos para ponerles nombre a las rutas, para eh, promocionarlos adecuadamente en los circuitos de los distintos tipos de usuarios, ¿no? en función de, de la motivación y el interés de cada, de cada turista. Bueno, ahí tenéis en el mapa de España los productos eh, más vendidos por los operadores pues eran estos que aparecen en rojo, ¿no? la, las zonas de, de Baleares para eh, los eh, ciclistas deportivos y de, y de, y de carretera, en eh, Cataluña sobre todo la Vía Verde del Carrilet que conecta la Costa Brava con la Garrocha y el Prepirineo. en Andalucía la Vía Verde de la Sierra y la Vía Verde del Aceite, y luego destacaba, por supuesto, el Camino de Santiago, que es el itinerario estrella en España, y algunos itinerarios de la, más larga recorrido en Castilla León, en Asturias y en Pirineos. Y bueno, luego los multidestinos, que combinaban varios eh, destinos en distintas eh, comunidades autónomas. Esos eran los, los itinerarios más, eh, más realizados. ¿no? Fijaros en las vías verdes del Carrilet, la del Aceite de la Sierra, pues la, la cantidad de operadores, por ejemplo la vía verde del Carrilet en, en Girona, pues 57 operadores, de ellos 17 españoles y 18 del Reino Unido, tienen esa vía del carrilet entre sus catálogos de oferta especializada de, de cicloturismo. ¿no? esto Es interesante porque, al final, aquellas vías que tienen mayor nivel de gestión, como son estas que están en la pantalla, son aquellas más aptas para el cicloturista y aquellas más apreciadas por el operador. Cuando me refiero a un nivel alto de gestión, me refiero a un gestor, Local que se encarga de que la señalización esté bien, que la promoción sea adecuada, que el mantenimiento del firme sea el correcto, que no haya problemas de limpieza, seguridad, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y que trabaje con el sector privado en crear esa oferta, ¿no? de los, con los alojamientos locales y que conecte con las empresas de transporte local para que en esos nodos de transporte pues, sea fácil llegar en bicicleta a estos sitios y, y practicar el. el el producto, ¿no? el, ciclo, el producto de cicloturismo. ¿no? Bueno, luego ya, y para y acabar, ya ir acabando, eh, imbuidos en la estrategia social de la bicicleta, pues sabéis que estamos trabajando con, con el, el, el MIMA y con el IGN en un visor de rutas ciclistas eh, en colaboración con, con el IGN, eh, que, que se plasmará en un mapa nacional de vías eh, ciclistas, que esperemos que esté quizá para el año eh, que viene, ¿no? Y, por supuesto, eh, bueno pues dentro del Misma, eh, que, que bueno, se, se nos va de nuestro ministerio, pero que sepáis que, que hay interesantes datos que nos han expuesto en otros talleres, donde las, las entidades locales están apostando por la movilidad sostenible y hay aquí algunos datos de cómo las ayudas del Misma pues, se van a invertir, en que 111 ayuntamientos inviertan en, en priorizar el, el, la bicicleta como uso de, de, de transporte, medio de transporte. ¿no? Con respecto a nuestras intervenciones de la Secretaría de Estado de Turismo, bueno, pues eh, se dividen como en tres líneas, ¿no? Por un lado, el apoyo a los clubes de productos turísticos. Eh, pongo como ejemplo lo que estamos trabajando con el Producto Ecoturismo en España o con el, el, el, las rutas de vino de España, porque ojalá que pronto pues, podamos empezar a apoyar a, a un futuro eh, club de productos de cicloturismo en España que podamos financiar y entre todos los actores implicados desarrollar este producto. Pero bueno, básicamente ahora. Las dos líneas principales de financiación son la estrategia de sostenibilidad turística en destinos con el programa de planes de sostenibilidad que va dirigido a las entidades locales que presentan propuestas para eh, mejorar la sostenibilidad de los modelos de desarrollo turístico local y dentro de, esas, de esos planes eh, se puede hacer perfectamente un programa de, de cicloturismo eh, o incluso equipar una, una vía verde o un camino natural con las infraestructuras necesarias para desarrollarlo como itinerario cicloturista. Y luego está el programa de Experiencias Turismo España, que ha salido recientemente y que sirve para la creación, impulso, promoción y comercialización de estas experiencias. ¿no? De alguna manera se trata de crear redes de, de trabajo de actores implicados en los distintos productos turísticos de ámbito nacional, para que presenten proyectos que podamos financiarles para crear esos productos turísticos eh, nacionales y el conjunto de herramientas que le van a servir para promocionar el producto, para formar a todos los actores implicados y sobre todo para comercializarlo. ¿no? Entonces, bueno, por poner un ejemplo de lo que significa un plan de sostenibilidad, pues bueno, un plan, en resumidas cuentas, es una inyección económica que se da a, la, a una entidad local eh, mediante un, un programa, un conjunto de actuaciones, una batería de actuaciones que van dirigidas a mejorar la sostenibilidad del modelo turístico local. Entonces, eh, al final se articula ese plan en torno a un, a un convenio en donde participan las, los tres niveles de la administración turística y también el sector empresarial y, digamos que, la batería de actuaciones que forman parte del plan va dirigida eh, a todos los eslabones de la cadena de valor de un destino turístico, empezando por la planificación y gestión del recurso. Imaginemos, pues, eh, tenemos un territorio que no tiene desarrollado ninguna vía verde ni ningún camino para el cicloturismo. Se trataría de identificar ese, ese territorio y ese camino, ese potencial camino y crear ese itinerario. Dotarle de equipamientos de uso público, zonas verdes, áreas de acogida, aparcamientos para bicicletas, sistemas de, de préstamos de bicicletas. Formar a los empresarios en, en herramientas de calidad y sostenibilidad, implantar un sello eh, especializado en ciclismo, creación de esas experiencias de cicloturismo con los empresarios del territorio, hacer un adecuado plan de marketing, un plan de comercialización y dotar al territorio de una capacidad de gestión, es decir, si estamos hablando de una mancomunidad que tiene una vía verde, pues dotarle de un equipo de gerencia para que sea capaz de desarrollar las acciones de promoción que precisa una vía, una vía verde bien, bien acondicionada. ¿no? Y finalmente, evaluar la contribución de ese plan a la satisfacción de los residentes y de los turistas, ¿no? pues teniendo en cuenta la, la población local, porque lo que queremos es desarrollar modelos, turísticos sostenibles en esos territorios. ¿no? Bueno, esto es lo que hacemos en un plan, Entonces voy a poner un ejemplo de uno de ellos, eh, no, no, ahora mismo no tengo, no, te, no tenemos estudiado todavía eh, cuáles son los planes que están desarrollando todas estas acciones de la bicicleta, porque habría que estudiarlos y ver al final eh, qué efecto va a tener, y esto lo vamos a ver quizá dentro de, de dos o tres años, pero os puedo poner algunos ejemplos, ¿no? aquí en el mapa tenéis, por ejemplo, Subbéticas eh, tiene un plan aprobado ahora para trabajar con la vía verde que, que hay allí, en el Valle del Ambro también se está trabajando con la vía verde que coge todo el itinerario de la Ruta de la Plata, os puedo poner el ejemplo de Onís, que vais a ver las diapositivas, como un municipio concreto ya ha desarrollado una red de, de itinerarios de cicloturismo en, en esa zona de montaña, la Comarca de Encartaciones, en el País Vasco, tiene también un, un plan muy centrado en el aprovechamiento cicloturístico, La Garrocha también ha presentado un plan que, que se le ha aprobado con un sistema de movilidad sostenible para conectar eh, vehículos eléctricos, bicicletas y tal, en, aprovechando todo el, el, la vía verde del, del carrilet que llega a La Garrocha. Y bueno, por poneros un ejemplo, pues, por ejemplo en Onís, que es un, es un eh, municipio de, del Parque Nacional de Picos de Europa, muy centrado en senderismo, pero que una de las actuaciones para diversificar este modelo de desarrollo turístico de ese territorio, que sabéis que, que eh, digamos, la mayor parte de los turistas entran por cangas de Onís, pero Onís, que es un municipio que está colindante, pues tiene mucho menos... Eh, turistas, pues el crear una red de itinerarios de, de, de, de cicloturismo que se llame Onis en Bici y un sistema de préstamo de bicicletas eléctricas que llevará al ayuntamiento para poder realizar esta, esta actuación. Lo primero que se ha hecho ha sido un estudio donde se han tipificado las distintas rutas que hay en todo el municipio de Onís, utilizando distintos grados de dificultad para BTT, para gravel, para paseo, para bicicleta eléctrica y hemos definido un conjunto de rutas con distintos niveles de dificultad de, de subida, de, de porcentajes de, de, de itinerarios que van en, en un porcentaje en asfalto, otro porcentaje que son eh, en zonas de pistas, para tipificar esas rutas y luego ya pues, señalizarlas eh, y eh, prepararlas eh, con un sistema de, de bicicletas eléctricas para que un turista eh, aficionado pueda utilizar esta red de rutas del municipio, alquilando la bicicleta y conociendo los paisajes de Picos de Europa de una forma diferente a cómo se viene conociendo habitualmente el municipio vecino, que es, que es Cambiario de Onís, que la gente eh, lo, lo conoce en coche, y eh, andando también, pero bueno, en este caso Onís, eh, la, la, la apuesta por el cicloturismo es para diversificar un poquito más el, el, el destino de, de Picos de Europa. ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con un plan de sostenibilidad. Hay varios planes que nos han solicitado este tipo de actuaciones y dentro de los fondos Next Generation ya hay muchos que tienen eh, la compra de bicicletas eléctricas y el diseño de itinerarios para, para crear ese producto con lo cual yo eh, vaticino que habrá un aumento de venta de bicicletas eléctricas espero que los proveedores estén preparados para, para llenar el mercado de esas bicicletas porque hay muchos ayuntamientos que han solicitado proyectos de, de este tipo pero aquí la clave va a ser pensar en clave del consumidor eh, porque evidentemente no sirve de mucho el otro día había un proyecto que era muy curioso porque nos pedía, nos pedía comprar bicicletas eléctricas para todos los municipios de una comarca, cinco bicicletas en cada municipio. Pero eso no tiene sentido. O sea, lo que hay que hacer es crear centros donde el, el turista pueda alquilar esas bicicletas y crearlos de forma coordinada para que te los encuentres bien, bien distribuidos. Pero no en que cada municipio tenga cinco bicicletas, porque eso no tiene sentido a la hora de hacer una gestión profesional del producto y del, y del, y del pack de bicicletas alquilar, ¿no? Normalmente porque si hay grupos grandes van a necesitar más de cinco bicicletas y porque es, es desperdigar, dispersar el esfuerzo, si resulta que pones cinco bicicletas en cada trocito del, del municipio turístico. ¿no? Lo importante es tenerlas bien acondicionadas, bien mantenidas. Sabemos todos luego que algunas bicicletas luego se quedan muertas de risa y que luego no, no van a tener un mantenimiento adecuado. Esto lo tienen que llevar profesionales y lo que hay que optar es por el desarrollo de empresas locales que opten por especializarse en centros de bicicleta eh, ligados a alojamientos que den oportunidades al, al turista para hacer un, un, un producto completo. ¿no? Bueno, y también se van a instalar en, en ONIS esos cargadores de, de bicicletas eléctricas, como dije, y bueno, eso es un poco lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, que vamos a ayudar a las entidades locales a, a que creen esos equipamientos y por otro lado al sector privado y a las distintas asociaciones a que pongan en marcha el, el producto, nos gustaría que hubiera... Una, una acción conjunta para crear un producto de cicloturismo en España eh, que fuera muy, muy adaptado a los distintos niveles de, y segmentos de la demanda que hay, que quizás sea la, la, la clave más importante. Ahí os dejo mi ¿tú? correo. Ay, perdón, no es mi, eh, no es, mi es, es Mincotour. Esto es, esto es una dirección antigua. Ver, es, ahora lo, lo actualizaremos. Min, Mincotour.es <ríe> Eh, además, he colgado algunos de los estudios a los que has hecho referencia también en el chat para que las personas que nos están viendo los tengan eh, disponibles. Da gusto escuchar el conocimiento que tenéis de, de nuestro sector desde, desde el Ministerio y en especial desde la Secretaría de Estado de, de Turismo. Ya sabéis que desde Convici estamos deseando colaborar en el desarrollo de ese club de producto de cicloturista y, y con el impulso de ese proyecto de, de la red eh, Eurovelo. Además, eh, bueno, como habéis analizado la diversidad del, del perfil, ¿no? porque estoy segura de que muchas de las personas que estamos eh, en el taller nos identificamos con varios de esos perfiles, somos cicloturistas, somos usuarias eh, urbanas de, de la bicicleta y esa diversidad seguro que va a impulsar los tres elementos que has destacado que son eh, la vertebración, la inversión extraordinaria que se está haciendo en el, en el sector y cómo eh, aporta a la, a la sostenibilidad. Y además cómo esos procesos integrales están convirtiendo a la movilidad ciclista en una política estatal, regional y local eh, coordinadas en ese marco de la estrategia estatal de la bicicleta así que muchas gracias Ricardo esperamos que te puedas quedar al, al debate seguro que después surgen eh, preguntas o, o debates eh, nos acompaña ya eh, Manuel Marsilio de, de Conevi que, que nos va bueno que trae ese marco más general de, de, desde el punto de vista económico que, que analizamos eh, Aquí, así que bueno, él es el director general de esa Confederación de la Industria de la, de la Bicicleta en Europa, también miembro del del secretariado de la World Bicycle Industry Association, eh, deportista entusiasta, como se define en, en sus eh, redes, y especialista en, en legislación europea. Así que seguro que nos va a aportar una visión muy amplia, internacional, europea. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Laura. Pues, um, como, como sabes, no soy español, pues tendréis que perdonarme por si acaso. No tengo las justas palabras, pero, pero lo intentaré con placer. Muchas gracias también por la introducción. Espero que veáis la presentación aquí. Y pues perfecto. Y nada, escuché con, con mucho interés la, la presentación anterior. De verdad, esto es. Yo creo que sea muy importante seguir hablando de esos tipos de proyectos, claro, con un enfoque también en el cicloturismo, que es un fenómeno muy muy fuerte que está empujando, eh, aún más que en el pasado. Y yo, yo, yo lo veo aquí en Bélgica, hasta, bueno, yo estoy aquí en Bélgica, pero también yo soy italiano, y en cuanto cada vez vuelvo, eh, veo más y más gente que, que toma la bicicleta y se viene de vacaciones para aprovechar de la cultura, del territorio, esto tiene una dimensión muy fuerte económica también y es un poco el, el tema de mi presentación que va a ser muy pequeña y luego si queréis eh, con placer voy a responder a vuestras, a vuestras preguntas. Solo para daros un poquito una, una sensación de lo que tratamos en Bruselas, como con EBI eh, trabajamos en la legislación europea que tiene un impacto sobre la industria. La industria europea, pues también española. Trabajamos mucho con AMBE, con, con Jesús Freire y AMBE es eh, representante de la industria española adentro de Conevi. Como Conevi también trabajamos mucho con las Naciones Unidas, que es un poco más la promoción de la bicicleta a nivel internacional y con la Organización Mundial de la, de la Salud. Y, y nada, pues si tendréis preguntas, pues no necesitáis no y voy a, a responder. Pues la presentación es, bueno, la voy a hacer en español, pero las la, la slides son en inglés. Eh, intentaré enviaros algo en, en español también después. Pues otra vez, gracias Laura. El enfoque de la presentación es sobre la economía de la bicicleta. Sabemos todos muy bien. Y ahora a ver si puedo... A ver, Ah, perfecto. Pues sabemos todos que ir en bicicleta es, es magnífico, es súper. Es uh, nos encanta mucho, está bien por la salud, está bien por, uh, digamos para el medio ambiente, pero es también una solución más, más concreta a nivel de movilidad. Sabemos que las ciudades son más y más urbanizadas, son un gran problema. Las gestiones urbanas siguen siendo un, un problema muy grande para, para mucha, mucha gente y lo que yo veo en Bruselas, una de las ciudades más congestionadas de, de Europa es que la gente toma menos y menos su, su coche para ir al trabajo y se toma mucho más una bicicleta y, yo veo, lo, veo, lo veo a menudo, las e-bikes. Pues es una solución a nivel de salud pública, a nivel de ambiente, lo sabemos muy bien a nivel de movilidad, pero es también una, una herramienta muy fuerte, muy importante a nivel de sociedad y de economía. Más gente en bicicleta significa también eh, consecuencias muy positivas a nivel de sociedad y a nivel económico. Y os voy a dar unos, unos números sobre, sobre esto. Pues um, se venden muchas bicicletas en Europa se vendieron 22 millones de bicicletas en Europa en el 2021. Adentro de esos 22 millones, se vendieron 5 millones de bicicletas eléctricas, de e-bikes. Pero quiero poner la atención eh, sobre la producción. Y la producción creció en 2021, en comparación a 2020, un 11%, llegando a 16 millones de bicicletas e e-bikes producidas en Europa, que es el récord desde que empezamos a, a recoger los, los, los datos de, de mercado en, en el 2000. Pues son datos muy, muy fuertes. Y por lo que concierne a la producción de e-bikes, tenemos un 24% más que 2020. Pues se produjeron básicamente 4 millones y medio de bicicletas eléctricas sobre los 5 millones de, de bicis eléctricas vendidas en Europa. Pues... Lo que vemos aquí es que la historia es una historia más y más europea. Claro, tenemos una, sobre la producción de componentes, una, aún una dependencia bastante fuerte eh, con Asia, pero vemos que eh, la producción de bicicletas y sobre todo de e-bikes está creciendo. Pues es un fenómeno, lo digo con, uh, con, con felicidad, es un fenómeno más y más europeo. A ver... Pues sí, um, hablé de producción de componentes. Pues tenemos aún una dependencia fuerte de Asia, pero lo que vemos es que también desde un punto de vista de producción de componentes, esto está subiendo en Europa. Eh, el valor de la producción de componentes 2020 era de 3, mi, 3. mil millones, millones de euros y eh, en 2021 3 mil... 600 millones de euros de valor de producción en 2021. Pues un 20% más del año anterior. Otra vez, eh, muchos problemas en la cadena de, de suministro de los componentes, pero también la producción de componentes en Europa está, está subiendo. Eh, muy positivo. Y yo, yo creo, y nosotros yo creemos que... Eh, antes de 2025, la producción podría aumentar llegando a un valor de más o menos 6.000 millones de euros de, de producción de componentes. A ver, bueno. ¿Qué significa más producción en Europa? Um, significa mucho. Desde un punto de vista, otra vez, eh, medioambiental, significa ahorrar Millones de toneladas de CO2 y de, de, de otras emisiones eh, muy muy nocivas, produciendo más en Europa. Llegamos a 2 millones de toneladas de CO2 ahorradas produciendo lo que producimos ahora en Europa. Y desde un punto de vista de la sociedad, de inclusión social, de producción de, de puestos de trabajo, hemos calculado que cada mil bicicletas, Um, producidas en Europa, se producen entre 3 y 5 puestos de trabajo. Y por cada 1000 e-bikes producidas en Europa, el range es entre los 6 y los 9 puestos de trabajo. Pues vemos que el, el, impacto, el impacto es muy, es muy fuerte y, y este es el mensaje. Que más personas se compra una bicicleta asemblada en Europa eh, tenemos en este caso también más personas empleadas en este ecosistema de la bicicleta. Yo lo llamo, lo, lo llamo así. Al mismo tiempo tenemos inversiones y eh, también las inversiones están creciendo mucho en Europa. Vemos que en comparación al 2020, en 2021 um, tuvimos mil, eh, para mí siempre es muy difícil eh, decirlo en español, mil 750 millones de euros de valor de inversiones en Europa. que significa? En implantos productivos, en maquinarios, digamos, desde un punto de vista puramente industrial. Es una otra noticia muy muy positiva, porque las inversiones se ven en el contexto europeo y por qué este signal de crecimiento de las inversiones nos da un mensaje. El mensaje es que la industria europea cree en, una, en un crecimiento de demanda y cree que la bicicleta va a ser protagonista aún más que en 2020, en 2021, en el largo plazo. Y, y estos son solo unos de los ejemplos eh, de, de, de las inversiones que las empresas están haciendo en Europa. En cada país hay inversiones. Y claro, también, también en España como ejemplo muy positivo. Y, y, y vemos esto que no es un fenómeno solo de un país o de dos países. Es un fenómeno más y más generalizado que tiene consecuencias muy, muy, muy grandes a nivel, otra vez, económico y social. La atención también es muy fuerte a nivel, a nivel mediático. Lo vemos que aquí en el medio, el Financial Times. Probablemente el, el periódico más, más famoso a nivel internacional, económico y financiero habla del, del fenómeno e del bike, diciendo que en 2025 la mitad de todas las bicicletas vendidas serán bicicletas eléctricas, pues con un impacto aún más grande en, en términos de puestos de trabajo. Son todas informaciones que, que soportan la confidencia de la, de la industria en, en invertir Uh, más dinero en capacidad productiva en Europa. Y antes hablé de ecosistema de la bicicleta. Pues tenemos que ver a la bicicleta no como un elemento o como dos elementos pero como un conjunto de elementos y de, de elementos conectados y vemos que hay diferentes países donde se analiza la bicicleta desde este punto de vista. Como un conjunto. Y no voy a entrar a los detalles, pero vemos que hay estudios hechos en Alemania donde toman en, toma en consideración todo el contexto de puestos de trabajo, de inversiones y también de traducción económica. Esto es muy importante: la traducción económica de los beneficios medioambientales y de los beneficios de salud pública. ¿Cuánto se ahorra en términos de salud pública si tenemos más personas? que se van en bicicleta? ¿Cuántos puestos de trabajo se crean teniendo más personas, más personas que se van en bicicleta? Pues son, son, es, es, un, es una perspectiva un poco diferente en comparación a la típica perspectiva que es fundamental, lo digo con, con toda sinceridad, pero es una perspectiva complementar y, y vemos que esto se está produciendo en diferentes países. Bueno, el caso de Alemania, pero también es el caso de, de Francia. Eh, aquí tenéis una, un infográfico muy, muy simpática y, y, y lo veis. ¿Cuánto o cuánto grande es el impacto de más personas en bicicletas y cuánto es el impacto de un gobierno que invierte de una forma fuerte en la bicicleta? Pues tenemos a Alemania, tenemos a Francia... Y tenemos a un estudio también 2019 hecho en Austria y, y hay más y más ejemplos. Esta es una lista, digamos así, muy, muy pequeña, solo para daros un poquito una, una idea de que la, el, la calculación, el cálculo eh, económico de todos los beneficios relacionados a la bicicleta es un poco una, yo creo, una, una carta... Eh, una carta a jugar cuando se habla o por lo menos nosotros lo que hacemos es esto cuando hablamos con las instituciones tenemos que explicar que hay solo beneficios y no hay consecuencias negativas y yo me yo me acuerdo que en el pasado por ejemplo nos decían sí, pero sabéis que en el automotive tiene mucho más puesto de trabajos, pues aunque los coches tengan una, un, un impacto muy negativo en el medio ambiente, en la salud pública, pero hay muchos puestos de trabajo. Y ahora nosotros estamos explicando que no hay más justificación. Uh, Ese es un ejemplo, otro ejemplo que, de lo que hicimos con la, con, uh, de hecho con la Universidad IES en, en Barcelona 2018, con un enfoque muy específico sobre el bike sharing. Y, y lo que queríamos hacer, lo encontráis, es un estudio público, entender si invertimos un euro en el bike sharing, cuál uh, es el, el retorno económico por cada euro invertido en el bike sharing. Y, y bueno, esto nos, nos ayudó mucho para luego producir otros documentos con las Naciones Unidas. Y si por si acaso estáis interesados a, a todos estos documentos, proyectos y guidelines, eh, podéis contactarme eh, por correo y voy a, a compartir con vosotros esto. No quería poner demasiado para no dar demasiado los números y, y parecer un poquito, un poquito loco con demasiados números, pero claro que todo eso está documentado y, y halagado de, de compartir con vosotros estas informaciones y estudios. Um, Aquí, Muchísimas gracias, Manuel. Así. Pues voy a terminar ahora. Pues aquí os, os enseño algo, pero de todas formas voy a compartir también la presentación uh, después si queréis. Y, y claro, lo que, ve, lo que veis aquí es que el cálculo ha sido un cálculo hecho durante unos meses tomando en consideración diferentes variables. Pues no es un, un cálculo simple, es un cálculo de verdad que hemos hecho para dar mucha fuerza a nuestra acción. De, de representación y de explicación del, del por qué eh, a nivel eh, europeo, pero también y sobre todo a nivel nacional, regional y local, eh, no se puede esperar más, hay que invertir porque también desde el punto de vista económico eh, tenemos todas las razones para, para, para pedirlo. Pues el mensaje es esto, más gente en bicicleta, pues también... Más puestos de trabajos y, y una situación mejor desde todos los puntos de vista. Llegamos hacia el final. Pues para daros un poquito una, una foto de, de la de la industria, en este momento tenemos en Europa más que mil pequeñas y medias empresas, pues tan pequeños no somos. Datos 2021: mil puestos de trabajo directos que corresponden de una forma conservadora a por lo menos 170.000 puestos de trabajos directos e indirectos, siguen aumentando, como os he dicho, en 2021 en comparación a 2020, y tenemos también, aquí lo, aquí lo veis, más que 60.000 tiendas y alrededor de 200.000 puestos de trabajo en el sector retail. Y, y nada, pues al final lo que decimos es esto, que no, no hay más excusas, es que la, la bicicleta tiene que ser tratada como prioridad y lo que os puedo decir es que en los próximos meses vamos a tener muy probablemente una decisión muy grande a nivel europeo, no puedo decir más que esto, pero una decisión europea muy grande donde vamos a ver que la bicicleta tiene un rol muy, muy importante y sobre todo lo que queremos ver es que la Unión Europea se, se, se implique positivamente para que a nivel nacional haya más fondos europeos para las ciudades eh, y las entidades locales para invertir ese dinero en infraestructura ciclable, porque al final la seguridad eh, stradal es la prioridad número, número uno. Pues necesitamos ver más fondos europeos y si hay alguna entidad local que dice, pero no sabemos porque al final no entendemos todos los beneficios, es que no tiene más excusas. Eh, la bicicleta tiene que ser prioritada. Pues esta es mi presentación y, y nada, si tenéis preguntas, pues eh, contento de responder y si no tenéis preguntas, pues podéis contactarme después en el LinkedIn o, o vía correo y si no lo tenéis pues lo voy a compartir con Laura. Gracias por la atención. Muchísimas gracias Manuel. Bueno, este anuncio nos deja intrigadas, siempre hacemos seguimiento de vuestras colaboraciones con la ECF y ese gran trabajo que estáis haciendo en, en Bruselas y, y además desde el ecosistema aquí también hacemos ese seguimiento a los fondos europeos, a cómo se aplican las directivas ¿no? y utilizamos esas grandes referencias de los dictámenes y del resto de, de las políticas que trasladas aquí sin duda andan. Un, un gran impulso y, y seguirán ¿no? en, en ello. Además, eh, justo en el se ha unido también el representante de AMBE, Jesús Freire, que ya estuvo en el, en el primer taller, ¿no? como esa, esa colaboración tan íntima que tenemos entre lo que, lo que hacéis a nivel europeo y, y lo que está pasando. Pasando en nuestro alrededor. Así que ya tenemos los, los marcos eh, económicos de, de empleo del sector del, del cicloturismo como, como protagonista y ahora vamos a dos elementos que tienen mucho que ver pero que concretan si cabe estos, estos dos asuntos. ¿no? Y después pasaremos al debate, aunque podéis dejar ya vuestras preguntas en, en el chat. Por eso voy a invitar a Manel Ferri. Eh, que es técnico de, de movilidad, que es un placer eh, tenerte aquí Manel, porque es, es cofundador de, de la plataforma Transport Public eh, miembro de la Fundación Movilidad Sostenible y, y res, ha sido responsable de movilidad obligada en Diputación de, de Barcelona, colaboradora habitual de, de CONAMA del Instituto Nacional de, de Seguridad y Salud en el, en el trabajo, bueno no lo voy a contar todo, Manel, pero es un placer tenerte aquí, así que te dejo para que tú hables de bicicleta y empleo y luego vamos con la formación. A mes, muchísimas gracias, Laura, gracias por la invitación. Vamos por, por trabajo. La, de hecho, la, cuando recibí la, la gestión que me hizo Alfonso Sanz en relación a ese tema, era, ya es un tema que nos apasionaba, porque como sindicato fuimos la primera organización sindical en este país a nivel estatal que pudimos hacer un primer estudio sobre la generación de empleo en el marco de la movilidad sostenible. ¿okay? Dentro de ese, de, ese, de ese gran estudio que hicimos en su momento, que, fue, que nos, ha, nos ha actualizado, con un escenario del se hizo 2010 a eh, una proyección 2020, en el ámbito de la bicicleta, según la metodología que utilizamos nosotros, se podía llegar a generar en el 2020 hasta 74.000 empleos en España, asociados a la bicicleta y siguiendo la metodología que implicamos nosotros. Okay. Ahora contaremos cosas en todo caso de ellos. Pero en cualquier caso, eh, y, y al hilo de la intervención anterior, que me parecía que me ha sido muy, muy interesante y que hay que poner el acento justamente en, las, en los beneficios no solamente ambientales, y, que ya los conocemos, ¿no? y energéticos, que ya los conocemos además, sino en la generación de empleo, yo es, um, es, os comparto en todo caso una pequeña presentación muy breve de cuatro datos más añadidos a un documento, un archivo añadido que, que he enviado a Laura, que no he podido compartir anteriormente, que ya en todo caso ella ya, ya podrá distribuir. Y si os parece bien, Os muy rápidamente eh, la presentación. A ver si me deja compartir y vamos con ello. A ver, un momento, que la pongo en su sitio, que está mal puesta, me imagino. Ah, la veis bien, ¿no? A ver... Ok, fantástico. Bien, va, muy rápidamente, ¿eh? porque es, un, era, era, es poco tiempo y por lo tanto vamos a las, a las ideas principales. En cualquier caso, son datos del 2019, se han dado datos del 2021 y la, la tendencia al 2022 en el sector de la bicicleta sigue disparada, por lo tanto eso es un buen, un buen, uh, un buen indicador, pero uh, explicar y justamente reivindicar o apoyar esa reivindicación o ese acento que ponía el representante de Conedicio de... Europa, bicicleta, Europa, sector, o sea, potencial, que está creciendo, y eso es importante. Pero el, el, las cifras son, son eh, estratosféricas, cuando andemos, respecto a lo que se venía veniendo en, en, en, en décadas o en años anteriores. ¿no? El principal, la principal referencia sobre la creación de empleo y que podía llegar hasta un millón de puestos de trabajo, evidentemente, es el estudio del 2017 de la, de la European uh, Cycling Federation, que ese es el, el que el, justamente... ...pone en valor justamente esa cantidad de puestos de trabajo. La diferencia, metodología que utiliza la ECF la respecto al estudio que nosotros utilizamos, en, hicimos en 2010 en comisiones ISTAS... ...es que evidentemente está muy centrado en la eh, distribución, venta, reparación, retail... ¿no? ...en eh, y, y la industria propia, digamos, de, de generación de, de componentes accesorios en Europa pero no, no así tanto los servicios asociados que puede generar todo el ámbito, entendido todo el ámbito del sector de la bicicleta. Y eso quiere decir, desde un ámbito, digamos, de lo que puede ser el, ciclo, el cicloturismo, por ejemplo, como puede ser la, la, la carga turística, o sea, la carga, perdón, los, los, eh, los cargo bikes, todo lo que es la última milla en, en bicicleta, y después están todo el resto de servicios públicos, públicos o no públicos, de sharing eléctrico, o no eléctrico, de bicicleta en España, que nadie los cuenta. Esto es un problema. Si no tenemos, eh, a diferencia de, de los que, que, es, que es, vamos, que es para un poco para llorar, no es decir, cuando ves los datos en el caso de Austria, en los casos en Alemania, como explicaba hace un momento el anterior ponente, nosotros no tenemos esa posibilidad de poder explicar los números de empleo porque no tenemos trabajo hecho a nivel estatal. Y no porque nos haya pedido, sino porque nos ha hecho. Porque incluso a hoy día, en estos momentos, las estadísticas del mismo antes del Ministerio de Fomento, cuando buscas los datos de bicicleta, exceptuando los barómetros que se hacen sobre evolución, tendencias, usos, porcentajes, muy bien, ningún problema, el problema está en que no tenemos estadística, porque la estadística más a más del Ministerio sigue dando, habla de las dos ruedas. Y te suma moto y bicicleta en la estadística del Ministerio. Y eso fue ya con lo que nos pasó en el 2010, ¿eh? cuando buscábamos los datos en el 2010. Por lo tanto, es, un, es una, un ruego, una petición que pienso que, que, que deberíamos hacer como sector ¿no? en el ámbito de la bicicleta y es hacer el trabajo que están haciendo otros países y poner el foco en... No solamente la transición energética vía bicicleta, por descontado, como una herramienta importante, sino dándole la importancia en términos de económicos, de economía, evidentemente, local, que significa todo eso, y además en términos de empleo. ¿no? Y esto es la, la, lo que no, no escuchamos, digamos, por parte de los representantes, que también nos pasaba en el resto del estudio de movilidad sostenible, porque cuando ponías precios, dábamos la cifra de casi medio millón de puestos de trabajo en el 2020, desde el 2000, de la, la proyección que hacíamos del 2010 al 2020, se podía llegar a ascender hasta una cifra de casi medio millón de empleos asociados a la movilidad sostenible, pues esto, bueno, nadie lo da, esa cifra. Parece que cuando se habla de empleo en el sector público, sea la Renfe, sea ferrocarriles, sea el Metro, sea como una, como una cifra que hay que recortar o una cifra que no se puede dar o que no, tiene, no es importante. Sí que se da... Las cifras, cuando hablamos de inversión física, en acero, hormigón, asfalto, carreteras, túneles, viaductos, eso se da hasta el centímetro, se da lo que se hace y el empleo que genera. Pero ese, justamente ese empleo, el que yo me refiero, es un empleo finito, que tiene un inicio y un final de la obra física. El empleo real que había en la movilidad sostenible y que más a más aquí se, aquí se junta con la bicicleta, la parte industrial, con la parte del uso son los servicios y el uso de la bicicleta. Ese es la, el valor importante a tener en cuenta. Bueno, seguimos. El dato que apuntaban sobre la ratio, la diferencia por cada millón de coches o por cada millón de bicicletas, esa ratio es la que justamente aparece en un estudio de la FCCF, donde se habla de, de la, esa diferencia de 1,6 personas en el sector del coche, del sector del auto, y 4,89 no, personas en el sector de la bicicleta. Y hay que pensar en un valor añadido que tiene ese tipo de, de empleo y ese tipo de ratio de empleo. Es un empleo local, es un empleo que difícilmente, vamos, difícilmente, en el, el, el sector industrial siempre pueden pasar cosas, pero principalmente es un tipo de empleo que tiene eh, un uso y una cotización y unos beneficios locales. A diferencia del sector del auto, donde sabes que los impuestos de las empresas nunca sabes dónde están porque no son empresas, digamos, con matriz en el nacional, sino que son multinacionales. Entonces, nunca sabes exactamente al final dónde van a parar ese dinero. ¿De acuerdo? Esto es otro valor añadido que tiene el hecho de esa inversión local que genera la, el sector del auto. Bueno, es la ratio de, de distribución de números de bicicletas producidos. Portugal destaca, ya en 2019, destacaba justamente como el país fabricante, el principal fabricante de bicicletas en Europa, que pienso que es importante, son datos de Eurostat. A <coughs> Aquí se daban las cifras de de las fábricas y el empleo asociado, en este caso, de construcción, de, de industria. Y, por lo tanto, nos parece importante que si el vecino de al lado, Portugal, ha sido capaz de tirar adelante en esa dirección, el vecino grande que somos nosotros debería hacer lo mismo. Entiendo yo, no o sé, sea, esta es mi opinión. ¿eh? Es sin ánimo de, de, de molestar a nadie, pero quiero decir, a ver, es, es decir, es un tema simplemente de voluntad o de creerse y eh, de de, de, de ese tipo de iniciativas. Cuando, esos son los datos que aparecen de, de, de AMBE, del último, de último estudio, de los últimos datos aportados por AMBE a nivel estatal, y fijaros que aparecen unas cifras que, que son importantes, no digo que no sean importantes, pero en cualquier caso, no tienen aún, dejan mucho que desear, o sea, no, no se parecen a las cifras que nosotros en el estudio que hicimos en el 2010 apuntábamos a una creación de empleo aportando, digamos, apostando realmente por una transición energética real de una reducción del, del, del 12% de energía, de consumo de energía acumulado entre el 2010 al 2020, nosotros dábamos una cifra en el sector de la bicicleta del orden de 74.000 empleos. Y aún estamos, fijaros la cifra en estos datos del 2021, o sea, aún nos falta mucho empleo, más empleo por sumar. Que esa parte del empleo no, se, no, no está contabilizada y vuelvo a repetir el tema de por ejemplo, las agencias de, de promoción de oficinas a la bicicleta o agencias de la bicicleta que tenemos por los diferentes departamentos no se computa como empleo asociado al, al sector. Y entre otras cosas, porque el, el epígrafe en, en la estadística del ministerio no existe. Es decir, tenemos las, las epígrafes de los puestos de trabajo, la caracterización de los perfiles de los puestos de trabajo, pero todo aquello que tiene como sector, digamos, que debería sumar, que es el sumatorio de todo tipo de actividades, no aparece. Igual que no aparece, por ejemplo, todos los sistemas de bicicleta público o privado de sharing en estos momentos, ¿no? porque están están canalizados o son considerados a otro nivel. Sean funcionarios, sean laborales, sean temporales ya no entro en el tema. Es decir, aquí hay todo un, un, un espacio por cubrir que evidentemente AMBE hace lo que puede lo que puede aportar de datos del sector, por descontado, solo faltaría, pero aún a, haría falta, en todo caso, tener esa muestra o ese estudio real de empleo asociado al sector de la bicicleta, definiendo todas las características y los ítems que debían, debían tenerse en cuenta para poder trabajar. Entre otras cosas porque los responsables políticos tienen que sacar pecho en todo caso de que si esa inversión por cada eh, euro invertido en España en el ámbito de la bicicleta, ver exactamente dónde se, luego cómo se traduce en términos de empleo, cuál es la ratio de empleo que significa. Y esto es un tema importante para poder ilustrar a los responsables políticos. Bueno, seguimos. Yo ahora... Y esto, esto sería. Acabaría aquí ahora con esta primera primera, digamos, foto de, de la presentación para que, nos enten, para que, para que entendamos eh, el tema. Y luego dos, dos datos más que me parecen importantes que hay que saberlos utilizar, o que lo entiendo yo, que deberíamos saber utilizar, que son esos estudios de perspectiva de futuro. Esto es, esto es, el, esto es un estudio. De la gente de, de, una, de unas consultoras de OIT, que todos conocemos, que hablas justamente sobre la transformación tecnológica del ciclismo y habla justamente de andar en bicicleta sea más rápido, más fácil y más seguro. Bien, las cifras y los datos que apuntan este estudio avalan o vienen a sumar con esa, esas perspectivas o esos datos que acaban de ser explicados hace un momento por parte de Conedici. Y eso, y eso me parece importante porque quiere decir que estamos hablando. El mismo, es decir, hay una coincidencia estratégica o de tendencia que está acreditada por organizaciones que no se pueden considerar, a ver si, nos, a ver si nos, no, no molesta a nadie, no se puede considerar, eh, digamos, verdes eh, ciclistas. No sé si me explico, ¿no? O sea, Deloitte pues es una consultoría importante, ningún problema, eh, pero es decir, que si coinciden... Es decir, si hacen ese análisis y lo incorporan en su trabajo dentro de la estrategia de 2020, en ese estudio de que hacen, hay un apartado dedicado, que es este, que os pongo aquí la imagen, y aquí está el enlace para poder localizar el estudio para que se vea que está muy bien. Y habla de unos porcentajes y unas tendencias importantísimas a tener en cuenta, sobre todo, de la electrificación de la bicicleta, que sería la, la, otra, la otra pata, digamos, donde ya se ve por las ventas de bikes, de bikes perdón, que se van eh, cada año, año tras año, van subiendo. ¿no? Al margen de que yo sea o no sea usuario de una bicicleta eléctrica, que desde hace dos años lo soy, porque yo tengo 62 años, que cumplí ayer, y evidentemente a los 60 pedí una bicicleta eléctrica en mi familia, y yo tengo bicicleta eléctrica para moverme y hacer eh, cicloturismo y desplazamientos cotidianos. ¿no? Bien, pues yo pienso que ese tipo, es, estos datos eh, sumados a todo lo presentado, debería de poder mm, significar eh, construir... El, digamos algo así como el índice o, el, o la estructura, digamos, de, del, del próximo estudio o el estudio necesario a nivel de país, a nivel estatal, sobre la generación de empleo en tendencias, o sea, en datos reales, pero aplicando metodologías de la gente que ya se ha dedicado a hacer estudios de estas características y ver exactamente que las aportaciones, los beneficios que tiene a nivel, a nivel nacional. Y acabo, me parece que ya es la siguiente, bueno, esto es un ranking que el propio estudio de Deloitte hace sobre la evolución de los, de los usos de las bicicletas en diferentes eh, ciudades eh, europeas y, bueno, nivel internacional internacional, no aparece en Madrid, Valencia ni Barcelona, pero es igual, pero me parece que son significativos en todo caso para poder encontrar. Y, eh, evidentemente, han, han hecho un trabajo que a mí me parece, sinceramente, me parece excelente para poder aprovechar. ¿eh? No, no, no, no porque venga de Deloitte no se va a aprovechar, sino al contrario, ¿no? Hay que, hay que, saberlo, hay que saberlo aprovechar. Bueno, yo esta es la presentación, breve presentación que había preparado simplemente para avalar con, y el resumen sería, yo pienso que el, el valor empleo está en alza en el sector de la bicicleta, no solamente en términos de beneficios económicos o de inversiones y de riqueza que genera ese sector, que voy a repetir, riqueza que principalmente se queda a nivel local, que eso es importante también. Y yo pienso que la petición la necesidad o la urgencia en todo caso, en estos momentos, sobre todo de transición energética, de que urge por el tema de precios del petróleo, tema de, de la energía, que ya lo sabemos, es urge tener una propuesta de metodología y poder lanzar o poder encargar o poder liderar o poder eh, redactar un estudio en nuestro país mm, eh, similar a lo que están haciendo otros países en nuestro entorno para ponerle el foco al empleo, a la riqueza, a, a los beneficios ambientales, evidentemente, y energéticos, que implica la reducción de, de consumo de energía y la reducción que lleva asociada de reducción de emisiones. Y esto es un poco el, el, el, la aportación que yo os quería hacer y compartir con, con vosotros y vosotras. Gracias. Muchísimas gracias, Manel. Has aportado referencias esa, bueno, en esa propuesta ¿no? de, de estudio. Esperamos que este pueda ser un, un primer paso con este eh, informe. También muchas felicidades por tu reciente gracias. cumpleaños, ¿por qué gracias. no? Y, y bueno, voy a, ser, a intentar ser muy breve en la última presentación y muy vinculada ¿no? a, a todos estos aspectos que has tratado de, del empleo. ¿no? Y es que una de las, de las bases para, para poder seguir posicionando a la bicicleta dentro del sector del, del transporte es sin duda la, la formación. ¿no? Y es que si, si realmente... Eh, creemos porque es que eh, la gente no, no, no le acaba de convencer que pertenecemos al, al sector del transporte. ¿no? Todavía, ah, hay gente con la que me encuentro y, y me dicen, no, yo trabajo en la Open ¿no? y entonces digo, ah, pues compartimos sector. Ah, ¿y tú a qué te dedicas? Pues yo me dedico a la, a la bicicleta. ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos en ese sector, nos encontramos también en el del turismo, nos encontramos en el de deportivo y aquí estamos dando dos visiones. Una es la visión interna, integral ¿no? de, de esos eh, tres elementos del ciclo que mencionaba GA21, que es el, eh, lo ambiental, lo económico y, y lo social, pero también de forma transversal. Y es que estamos en, en un sector que tiene eh, dos claves. Una es esa, ¿no? el que todavía no tenemos una posición legítima dentro de, de, los, de todos los sectores y la segunda es que también eh, es un sector masculinizado. Eh, según datos de, de Eurostat, solo el 22% de las personas trabajadoras en el sector del transporte son mujeres. Entonces, Ahora viene, eh, aportamos aquí el elemento de la formación como clave para incorporar esa posición de la bicicleta al, al sector y también para equilibrar esa brecha de, de género. Eh, si nos, eh, bueno, haciendo una, una búsqueda que han hecho muchos de, de, de nuestros compañeros en, en Convici a diferentes clasificaciones y ocupaciones eh, clásicas, pues encontramos asociadas a la fabricación, reparación, gerencia de establecimientos, comercios de ventas y la mensajería en bicicleta, que más ya están reconocidas por ESCO, que es la, bueno, pues el catálogo de, de cualificaciones y de habilidades a nivel europeo. Hay otras clasificaciones, como la internacional que uniformiza ocupaciones y se repiten ¿no? Está el ciclismo profesional, primer año de tour femenino, vemos la, la brecha, eh, la reparación, el ensamblaje, el montaje la conducción y la instrucción en actividad física y recreativa y también la gerencia del, del transporte ¿no? es, es algo repre, repetitivo eh, y, y por supuesto las encontramos también en la clasificación industrial con esa fabricación de diferentes componentes el alquiler uh -huh. también está ahí entre las ocupaciones eh, y entre la, la formación vinculada y ahí nosotras hemos tomado desde Convici dos acciones la primera es incluir de forma transversal la bicicleta en, eh, en el sistema de formación mediante las alegaciones al título de formador en movilidad sostenible, mediante eh, la inclusión de la movilidad sostenible como contenido en la educación eh, primaria y secundaria eh, obligatoria, que desarrollará un programa de formación en ciclismo urbano en los próximos años en ese marco de la estrategia estatal de la, de la bicicleta, colaboraciones con, con colegios profesionales como el de eh, las ingenierías de, de caminos eh, y por otro lado y en una, en una estrategia más a largo plazo ya hemos eh, propuesto Tres, nuevas ocupaciones para el catálogo europeo, que después se tienen que incorporar al catálogo nacional de, de ocupaciones y desarrollar eh, las, eh, los módulos de formación para el empleo correspondientes. Y son tres, la formación ciclista, la promoción o dinamización ciclista y la, la, eh, un perfil de eh, expertise o consultoría en movilidad ciclista. ¿no? Esos tres perfiles nos parecían suficientemente amplios para poder desarrollar lo que hasta ahora ESCO ha considerado, eh, porque en su respuesta lo expresaba eh, así, como eh, tareas que se desempeñan hasta ahora de forma voluntaria y es que nosotras lo que hemos tenido hasta ahora son datos de cuántas personas se están dedicando a esas tres ocupaciones y además cuál es el, la potencial demanda de esas ocupaciones, que eso es lo, lo importante, porque desarrollar todo este proceso puede costar hasta 10 años y creemos que esos 10 años van a ser los que eh, el, el ecosistema explote de tal manera que la demanda sea tan alta que eh, necesitemos esos programas y, y acelerar ¿no? esos, esos procesos. El 29 de mayo del año pasado ya fue eh, hubo un, un paso en este sentido a nivel estatal y es que eh, se reconoció como cualificación profesional el mantenimiento de bicicletas. Además, con, ya con tipificando los tres módulos con un total de 450 horas para esa formación asociada y en ocupaciones como venta de productos y o servicios, montaje de bicicletas, ensamblaje, mecánica y reparación, venta y promoción de ventas. ¿Vale? Todo eso se está dando en diferentes cursos y en certificados de profesionalidad, como el de guía en itinerarios en eh, bicicleta, pero falta ese paso, ¿no? a, a arreglar esa formación eh, para el empleo. Así que nosotros seguimos con esas dos eh, estrategias y para eh, reforzar y preparar eh, y profesionalizar ese marco del potencial empleo que también os habéis eh, transmitido en los datos generales por supuesto en los estudios presentados por, por, Cono, por eh, Conevi y por, y por los sindicatos, ¿no? como el que hacía referencia a Manuel Ferri. Al primero de estos talleres invitamos al Ministerio de Transportes, que no se pudo eh, incorporar, pero que si nos consta se está trabajando en cómo incorporar indicadores y eh, elementos o datos eh, o referencias a ese punto nacional de, de transporte intermodal ¿no? y, y en ese sentido esperamos que en, en futuros talleres participen y podamos transmitir todas estas ideas y contrastarlas con, con las autoridades responsables y también que el informe sirva de palanca para plasmar esas propuestas de estudio como planteaba Manel, esos mecanismos ¿no? y esas metodologías para que si en el futuro queremos replicar y tenemos los recursos para replicar este informe tengamos mejores fuentes, eh, más completas, más integrales, más transversales y, y ya con esta conclusión abro el debate. Tenemos eh, 15 minutos, nos hemos extendido un poco en las presentaciones, disculparnos y ahora todas las personas que, que nos acompañáis ¿no? podéis plantearnos eh, eh, cualquier, cualquier duda, cualquier aportación, cualquier contraste. Buenísimo, o cualquiera de las presentaciones, ¿eh? interactuamos entre las personas que hemos presentado datos. ¿Ya se puede intervenir? Claro, Víctor. Vamos a ver el turno. sí. Bueno, pues Víctor Molinero de Convici. Agradecer a Laura la, la coordinación de esta sesión interesantísima y sobre todo muchas gracias a los ponentes por los interesantes datos que nos han facilitado y que tiempo tendremos para diseccionar porque es una etapa ilusionante la que estamos pasando. Leí hace poco que lo que se tenía proyectado para alcanzar en esta década de los 30, a, la, a raíz de la pandemia, el cambio climático y la crisis económica, pues, prácticamente se nos ha venido encima y estamos alcanzando los objetivos eh, de bicicleta, de políticas de bicicleta de, de la década. Me quedo con una intervención, sobre todo respecto a España, porque también hemos mencionado el entorno europeo muy importante, que es la necesidad de tener una infraestructura ciclista por donde rueden en el caso de España, esos 33 millones de bicicletas que estamos lanzando continuamente al mercado. La tecnología está implementándose a tiempo, está adaptándose a los tiempos que vivimos, pero falta la infraestructura y muy importante que desde Europa las instituciones, sobre todo las administraciones públicas, lleven adelante esa política de infraestructuras ciclistas. Sabemos, por ejemplo, que en temas de equidad, la mujer se lanza más a usar la bicicleta cuando disponemos de, de redes ciclistas seguras y segregadas. Entonces, pues, pues nada, felicitar a, a, a los ponentes, como digo, y, y agradecer esta, la organización de estas jornadas. Gracias, Víctor. ¿Alguien más se lanza con comentario? Bueno... Manel, eh, que sepas que Deloitte tiene otro estudio sobre tendencias y potencial de la ciclologística también muy interesante ¿Parto? que bueno eso eh, no es que, que las grandes nos estén Exacto. analizando y vean las tendencias positivas, yo creo que tiene una gran capacidad de, de atracción de la inversión Exacto. que nos planteaba Manuel. Exacto. de eso es, es, es intentar homologar, para que nos entendamos, en los, el, el, al business usual, para que nos entendamos todos, pero que eso existe y que si alguien lo está estudiando, quiere decir que esto es futuro. O sea, no es, no es un tema menor, o sea, no vamos equivocados para, para que nos entendamos, ¿no? Yo pienso que hay que sacarle, eh, hacer correr ese tipo de datos, que es lo que es importante, que ese tipo de talleres lo permite. Y sobre todo ponernos en la, en la mesa de quienes tienen que tomar eh, decisiones para decir, oye, pero que esto no, lo, no los hacemos los cliques de la bici, que sí, que son los cliques, todo lo que tú quieras. Pero esto lo está diciendo, ¿quién lo está diciendo? Que es seguro que hacen caso para otras cosas, ¿no? Bueno, pues, pues igual que hacen caso para otras cosas, tienen que entender eso, ¿no? Igual que la electrificación de la bicicleta que apuntaba al anterior estudio que yo comentaba y el empleo y, la, y, el, y el crecimiento que estaba disparado que estaba teniendo, pues es la otra asignatura pendiente eh, por parte de la política digamos de ciclable, ¿no? de ciclista de, en España y sobre todo la falta de, de, de ayuda por el precio digamos por el diferencial de precio y la no existencia de que tenemos móviles dedicados a coches eléctricos y no tenemos móviles dedicados a bicicletas eléctricas. Y bueno, vamos a ver, eh, oiga, el dinero público es el mismo, ¿no? Es decir, y, el, y, el, y, el, y la transición energética que pretendemos seguramente es diferente si es en bicicleta que si es un coche eléctrico. Pero bueno, vamos a proponer en todo caso que también tengas por igual, igual, o dar el mismo, eh, a partir del reconocimiento de que esa opción modal es urgente, necesaria y que hay que seguir promocionando, para que tenga derecho también a tener un tipo de ayuda pública, ¿no? Eso es un poco el tema. Sí, yo había apuntado un par de preguntas. Una para, para Manuel Marsilio, que, que veo que no está. Entonces, yo creo que habrá que habilitar un sistema para comunicarnos con ellos. Y otra para Ricardo Blanco. Y entonces os toca a, a vosotros la pregunta, ¿no? Que es a, a Laura y a Manel. Y yo creo que se ve la, la importancia de tener las cifras a lo largo de estos talleres y la complejidad de tener unas cifras buenas. Pero yo creo que has apuntado claramente un tema fundamental, que es no basta con las cifras frías y, y crudas de, del uso de la bicicleta, del número de bicicletas, de los empleos. Hay que meterle otras, otras perspectivas, como la perspectiva de género, o la perspectiva de la precariedad, porque estamos viendo cómo parte de, por ejemplo, de los repartidores funcionan con un régimen de precariedad eh, que, que no es de recibo y es, da, a mí me genera una mala imagen cuando veo a un repartidor con una carga mal planteada para la espalda, ergonómicamente un desastre y encima sabes que el, el salario que tiene esa persona es... Es bajísimo. Entonces, eh, yo creo que de alguna forma habrá que atravesar nuestro estudio con ese tipo de reflexiones, aunque será difícil que lleguemos a algún dato muy potente. ¿no? En el caso de la perspectiva de género, o sea, de, de quién está usando, si mujeres o hombres, la bicicleta, pues eso sí, en parte. Pero, pero el tema de los empleos, y si ya es complicado, como han con, contado los ponentes, Encima, para ver su, su sesgo eh, en, en términos femeninos y masculinos, puede ser más complicado. ¿no? ¿Sí? Yo, yo estoy de acuerdo. Eh, Manuel, creo que te has quedado congelado. Yo, no, yo al menos no te escucho. Con la boca abierta. Sí, te has quedado congelado, Manel. Pues le doy yo y, y si consigues descongelarte. Ahora, ahora, ahora sí te escuchamos, Manel. Disculpad, ¿eh? Perdón. Ahora eh, sí, ahora sí. Pues son la tecnología, bueno, la conexión, la calidad de la conexión. Disculpa, ¿eh? No, eh, le comentaba que la intervención que había hecho Alfonso. Yo pienso que sí, que, que dentro de, ese, de esa necesidad, de, de ese estudio que, que comentamos, y que compartimos todos, ¿no? y todas sobre la necesidad de ponerle el foco en el empleo y la calidad del empleo, como en la punta, y evidentemente el, el viaje de género, ¿no? Es decir, me parece que esto es una, cosa, es una cosa evidente. Y eso puede dar pistas, porque seguramente existen herramientas, algunas herramientas, no digo todas, algunas herramientas para poder caracterizar eh, y poder definir eh, de qué estamos hablando, eh, sobre todo con los riders, para que los ayuntamientos, por ejemplo, cuando dan licencias, actividades a ese tipo de empresas, como los lobos, los eh, Libero, Delivero, en fin, todas esas empresas que ya conocemos todos, pues eh, apuntar, o como mínimo, un catálogo de, de propuestas o de, de mejoras, o de condiciones, incluso para poder prestar el servicio. No tanto para que vaya a nivel personal de la persona, sino de quién, para quién trabaja. Es que cuando hablamos de la tasa Amazon, ¿no? pues para que nos entendamos todos, la tasa Amazon no es decir después pues, al señor que el, el, el, el, el autónomo de turno que coge la bicicleta el, el, la furgoneta y va arriba y abajo y la tasa para él. No, no, oiga, quien genera, quien genera el desplazamiento es la plataforma. Y la plataforma es Amazon. Por lo tanto, donde tiene que, eh, digamos, eh, penalizar o tasar son los productos que genera esa plataforma, esa, esa movilidad que genera esa plataforma. ¿Bien? Pues en el caso concreto de los riders, eh, globos, Delivero y compañía, pues debíamos ir pensando. En ponerle reglas de juego diferente, de movimiento diferente en las ciudades y eso les toca a los ayuntamientos. Y competencias, a ver, siempre dirán que más menos, pero yo pienso que tienen instrumentos a su, a su alcance. Eh, desde la óptica de seguridad, desde la óptica de protección de riesgos laborales, desde la óptica, digamos, de movilidad estricta, eh, vía ordenanzas municipales, que en definitiva es la ley que permite, que es la propia dotación de ese tipo de instrumentos que los ayuntamientos pueden poner eh, a disposición. Es decir, si eh, municipios diferentes, evidentemente Londres o Nueva York, eh, deciden y decretan no dar más licencias, por ejemplo, a los Uber y Calify, por ejemplo, porque han perjudicado al sector del taxi, en, en el ámbito del espacio público de las ciudades, las autoridades son los alcaldes y alcaldesas, ¿okay? que es la principal competencia municipal. Por lo tanto, todo aquello que se mueve tiene que estar regulado, o sea, que tiene que estar pautado. Yo pienso que es un aviso de navegantes y que la red de ciudades de, de la, por la bicicleta pues incluso debería de, de recoger para, no, eh, para ayudar digamos, a, a que eso mejore ¿no? las condiciones de todo ese sector, subsector dentro de la bicicleta. Sí, si, me hecho, si me permitís una pequeña aportación al hilo que abrió Alfonso sobre la precariedad de los Reyes y que Manel ha, ha desarrollado citando los ayuntamientos, me ha venido de repente a la cabeza uno de los grandes retos del desarrollo de la bicicleta en las ciudades es la ciclologística el reparto dentro de la última milla en la ciudad, ¿no? que vaya sustituyendo a los vehículos de combustión. Yo creo que los riders, los profesionales del reparto en bicicleta, serían los candidatos idóneos para ir recibiendo, creo que lo ha citado Manel, esas bicis eléctricas de reparto adaptadas a la labor, o la actividad de cada uno, según la empresa que esté, y que pudieran ser facilitadas con, con, con bastante apoyo por parte de la administración, pues a los propios profesionales, a los riders, ¿no? que cuenten con una bicicleta que les dé seguridad, que les dé agilidad, que les dé más capacidad… Se me acaba de entender esa bombillita, no creo que aporte nada nuevo, seguro que hay mucha gente, pero sería una manera de ir introduciendo el futuro que está llegando ya, que es la tecnologística. Sí, de hecho hay varias herramientas con eso, se han mantenido eh, reuniones con el Ministerio de, de Transición, con, con IDAE, eh, y además se, se hace desde diferentes eh, agentes del, del ecosistema, desde AMBE, desde la red, desde convici eh, serían en cumplimiento de los objetivos de cambio modal del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es decir, no, no, no les estamos imponiendo una política sino que lo que les estamos ha es haciendo es una propuesta desde un ecosistema que para el cumplimiento de sus propios objetivos climáticos y, y medioambientales ¿no? y, y pues no, no se acaba de ver eh, la ECF vimos el otro día cómo tiene un observatorio de todas las ayudas que se han dado eh, a nivel europeo y respecto al, a los temas que, que se han tratado, lo que sí que creo que es. Que es hay dos Elementos interesantes. Uno es que todo, a todo lo que habéis hecho referencia eh, es en un contexto de crisis, en un contexto de crisis en el que la bicicleta parece una isla a la que no solo no afecta, sino que en este o sea, incluso en este marco de, de crisis sale reforzada ¿no? y tiene mucho que aportar y además tiene mucho que aportar de forma sistémica en esa, en esa crisis y además que todos esos desequilibrios son estructurales y por lo tanto los cambios eh, o sea, no podemos hablar solo de acciones sino que estamos cambiando, eh, intentando proponer cambios que tengan un carácter estructural ¿no? por eso hablamos de legislación, de formación de, de empleo de inversión, de salud ¿no? de, un, de un montón de elementos que son estructurales y un gran paso en ese sentido es que eh, aunque los ayuntamientos van a tener muchas herramientas y lo local tiene un rol eh, especialmente protagonista sí que se está consiguiendo que estas políticas públicas sean estatales, regionales y locales, ¿no? algo que hemos destacado antes. Y que además, que no en muchas políticas se da, parece que se están estableciendo algunas, eh, algunos mecanismos de coordinación de diálogo, ¿no? de, de varios elementos, de, de esas interadministraciones, del rol de los usuarios o de la visión de los usuarios, de lo profesional, de lo, de lo público y de lo privado. ¿no? Entonces, bueno, esos elementos como, como refuerzo. Eh, se nos está eh, acabando el tiempo, así que me gustaría anunciar que este es el segundo taller, pero de una serie de seis. Eh, que el resto ya nos damos eh, vacaciones, que el resto serán, eh, empezarán de nuevo en, en septiembre, que, que serán colgados los vídeos en nuestro canal de, de YouTube y anunciados eh, los próximos talleres y en todas nuestras eh, redes sociales. Y, y bueno, que muchísimas gracias a, a todas las personas que han venido a presentar, a escuchar, a contrastar y que os hemos dejado eh, nuestro contacto para que podáis seguir colaborando y dialogando con este informe que tiene esa, esa dinámica de trabajo colectiva. Fantástico. Eh, muchas gracias a todos y a todas y muchas gracias Laura por la invitación y gracias a Alfonso por la invitación a participar ahí con vosotros y vosotras. Okay. Gracias bueno. a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias, todo. gracias. gracias, un saludo. Un saludo.